que me da muy apretado. No me puedo no John Connor, Tudron. Bueno, ¿de qué se trata esto? Hoy es solo un video para agradecer. Bueno, ya hemos pasado los mil suscriptores, no he tenido tiempo. Eh, Osvaldo montó la mesa. ¿Qué es? El? Osvaldo... ¿Qué es para YouTube. No, pero vamos presos. Osvaldo. Estamos laburando mal. Estamos trabajando mal, loco. No, esto estás loco, que... ¿Qué quieres que me baneen? ¿Me pasan bañando en todos lados? ¿Estás loco? No, saca esto, toma. toma. No, vale, no, estamos trabajando mal. John Connor, Tudro. ¿Eh? ¿Qué pasó? Bueno, como decía, hemos pasado los mil suscriptores. Y. Y bueno, quería agradecer a todos. Mmm. El vodka no huele, esto huele que alimenta. Vamos a brindar por los suscriptores, por todo lo que viene, por todo lo social que ahora les voy a mostrar. Hoy me llegó más de 500.000 personas de un tema fotográfico. Tu Drone, John Connor. Gracias a todos. Headshot. Es un poco temprano para tomar vodka, pero es la hora que tengo. Bueno, antes tomaba... ¿Eh? ¿Eh? Ah. Eh, muchas gracias a todos, a los que están desde el principio, que son indudablemente eh, amigos, familiares, conocidos, ex compañeros del Liceo 31 me dan una mano tremenda, aunque yo siempre fui un amargo, la gente crece y dice bueno, este es amargo o era amargo por algo, la gente tiene la personalidad que tiene por algo y están siempre apoyando ahí a muchos les ha ido bien, a otros les sigue yendo como el orto y igualmente están ahí apoyando, metiendo horas al diseñador del canal, eh, vendrá en cualquier momento siempre está mirando los videos diciendo esto es muy largo, esto es muy corto, acá no hables, acá no digas nada, acá no escribas aquí pone, aquí saca, aquí dale más luz, esto hace más corto, la intro acortala esto quitalo, siempre me está dando una mano que tiene experiencia a nivel de ...de edición y de televisión. Agradecer al músico, a Fernando, que, que me da la música que está en la descripción. Pueden entrar, hay clases, clases de árabe, clases de baile con merche. Eh, hay un montón de cosas que están en la descripción que vienen ligadas a la música de este canal. No es todo así nomás como parece, va mucho más allá. No estén siendo amargos, cuando ven un video le dan like, no cuesta nada, eso ayuda muchísimo para que podamos traer patatas como estas al canal, ¿vale? No, no, no, no, o esas, o bueno, al, al, a la gente que nos apoya, que nos envían drones, ¿vale? Que nos envían material, al material que hay que invertir indudablemente, si no, no se llega a nada. Y bueno, un poquito dar las gracias a todos mis suscriptores y a los que vendrán. Saben que mi idea de sorteo no es hacer sorteos para ganar suscriptores, porque la gente se suscribe, pasa el sorteo y se va. Aquí se tienen que quedar porque no cuesta nada, están suscritos. Si no le quieren dar la campanita, no les va a molestar para nada. A los que les interese de verdad, le dan a la campanita. A los que quieran preguntar, saben que me preguntan por WhatsApp, me preguntan de Salvador, hablamos con Colombia... Tenemos tres personas en Colombia que son youtubers, estamos siempre conectados. Y Argentina, Uruguay, ya digo, el Liceo 31, la escuela experimental, brutal. A todo Malvin, que aunque no les interesa y hay muchos que miran escondidos, saben que yo soy medio hackercito y ando mirando un poco. Cuando tengo tiempo tampoco me interesa quién me mire y quién no. Pero a veces me salta una alarma y digo, mirá esta, ¿eh? ah, mirá cómo me andás buscando ahora de grande. ¿Qué pasó? ¿Te divorciaste también y me andás buscando? ¿eh? Bueno, si pudiera pagarme un pasaje estaría ahí, no tendría ningún problema. ¿Qué pasa, lorito? Siempre dando por culo que estoy haciendo el video. Entre Oscar y vos me van a matar, eh me van a matar. Y bueno, estamos, el video nuevo, ya vieron que, que era de medir el viento, el último video, cómo medir el viento sin instrumentos y una pérdida de señal tremenda que tuve con el Mavic a 300 metros sobre el mar en montaña y se me quedaron acá porque claro, <coughs> tenés 500 euros volando y de pronto no sabes dónde está. Se corta la imagen y no lo veo porque es una miñanguita gris en el cielo y bueno, una taquigardia que vamos. Así que nada, no es hora para tomar vodka, pero hay que brindar por los suscriptores, por todos los muertos que todos tienen en las familias y en las vidas. Hoy brindamos por todos. Ah, en verdad agua así, porque sí, porque el vodka para mí... En fin, tenemos más material que viene al canal, vamos a hacer otros videos. Estamos en una situación esta de COVID muy apretados, y los que están en una zona que pueden salir lo tienen más fácil. En mi caso, sí hay unos lugares, pero son siempre lo mismo, no me gusta estar a mí. Ya que voy a dar un tutorial o voy a dar algo, me gustaría me echarlo con un paisaje. Yo saben que tengo esa creatividad, que, que bueno, siempre estoy inventando algo. Mi canal va más ligado al humor, porque a mí me divierte. Yo me miro los videos y me divierto conmigo mismo. No Las críticas y todo, bueno, cualquiera critica, ¿no? Pero se tendrán que mirar un poco al espejo. A mí me gusta hacer las cosas así. Me han dicho que me moderen varias cosas porque si no me suspendieron 3-4 veces en Facebook. Voy a mostrar todo lo que tengo acá en, un, en unas imágenes a toda velocidad para no extenderlo. Y nada, gracias a todos y, y nos vemos en los próximos videos. John Connor, tu drone Corte. ¿Eh, Osvaldo? ¿Qué tal? Ahora sí, eh, vení. ¿De dónde sacaste esto? ¿Eh? ¿Estás loco? Mira. Acá hay un dinero. No, pero no es lo mío. Yo, sabes que no tengo vicio ninguno. Mi único vicio es el gaterío, pero bueno, ahora ni siquiera porque sin sí, humano. <risa> las uñas para hijo tigre de me tengo que limar esta mano, ¿cómo querés? Esto es de niño además, ¿no ves que no me entra la mano? Mira, yo vengo del full contact, no del...